Yo, la persona que he conocido, yo la he conocido de muy niño. Yo, yo no, no recuerdo haber visto a Pablo por primera vez. Yo he visto a Pablo siempre. Yo lo que tengo es un tío muy, muy, muy afectuoso, con quien, eh, que tenía un contacto con los niños, su, por lo menos conmigo, muy directo y muy, muy perfecto, que te escuchaba, que cuando le enseñabas un dibujo lo miraba, no como los otros, lo miraba. Eh, que, que toda mi infancia yo he sido eh, regalos para Navidad, todo lo que... Es decir eh, Cuando oigo a algunos contar otras cosas, digo, bueno, habremos vivido cosas muy diferentes, pero sé que, que ha ayudado mucho a mi padre, ha ayudado todo, todo lo que ha podido, y era yo, yo miraba el catch con él, yo tengo recuerdos de mirar el catch. Y, eh, era una vida muy, muy, muy construida alrededor del trabajo, pero esto... Yo es lo que vivía en, la, en casa, es lo que vivía en casa de mi abuelo. Yo cuando era pequeño, yo pensaba que todo el mundo trabajaba de pintor. Y después pensé que todo el mundo trabajaba. hasta Yo no, no sabía que la gente se jubilaba. Yo descubrí muy tarde que la gente acababa un día de trabajar. Porque yo veía a Candela que volvía de, de la galería, tenía, no sé, 70 y algo, 80 y algo. Uh, z también, todo el mundo, Michel Leris, todo el mundo todo, tenían 70, 80 y trabajaban, trabajaban. Y y yo no sabía que podías parar de trabajar. esto lo he descubierto mucho después. Claro, un artista hace algo muy complicado, muy duro, mucho más duro que todo lo que piensa la gente, y tú imaginas que la, la presión uh, de gente que lo quería ver, que le quería preguntar algo, era una cosa terrible. y Yo llegué en, la, en el último tramo, uh, que ya era más cerrado, era más complicado, yo he vivido la puerta cerrada, que no, que sí, que vuelve mañana, que no está, que... Esto yo lo he vivido un poco en ciertos momentos, eh. había una... También las, las cosas se, se cerraban, ahora entiendo también que tenía la edad que tenía y que si abría las puertas en grande ya no trabajaba, entonces ya estaba la cosa muy controlada. Hay, hay momentos que cuando el genio se desborda tanto, no puedes no verlo y no puedes eh, ser influenciado. Además, eh... Es lo, que me, es lo que me divierte mucho ahora, es que si, si Picasso hubiese sido lo que está describiendo la gente, ¿por qué tanta gente tenía ganas de estar con él? Porque yo he conocido decenas de mujeres que han trabajado con él y que lo adoraban y que siempre han tenido relaciones muy buenas y nunca se han sentido. Es decir, hay, hay una especie de onda que oigo estos años que me parece tan lejos de la realidad del Picasso y conocido y sobre todo del, de, de la afección, el afecto de lo que representaba, primero para todos los españoles, hay toda esta cuestión de españoles refugiados y después del de Partido Comunista, pero viene esa devoción, si hablas de, de tema de devoción, hay todo esto que la, los españoles republicanos y refugiados sabían que Pablo estaba pagando hospitales enteros para intentar... Eh, sabían lo que había intentado hacer, había pintado Guernica, Guernica es un símbolo súper, súper importante. Yo pienso que Picasso se habla ahora mucho, y es, pero en, en esos años es algo que la gente no imagina hoy, es un en el momento que no podía salir, porque era muy complicado, muy complicado, la, la gente... Eh, hay muchos, bueno, se contaba mucho, eh, mucha gente a quien ha hecho un talón y que nunca han ido a cobrar el talón toda la, la, la firma. Se, se habla también de jóvenes artistas que eh, Pablo les había hecho una carta para que vayan a no sé qué sitio y nunca han ido para guardar la carta. y cosas de esas, hay muchas. Hay, hay muchas cosas muy... Yo creo que hay mucho afecto en, en, en toda la relación de Picasso con la gente porque además era muy directo y muy normalito. Y, y muy de mirar enfrente y que esto cuando yo yo siempre digo algo es si las personas que están construyendo un picasso tan tan lejos del que yo por lo menos he conocido eh, si pudiesen cenar una noche con él al final de la cena todo esto ya lo verían de una manera muy diferente porque la persona en sí ya eh, tenía un interés una, una manera siempre diferente de, de la realidad y de traducirla. Yo creo que él, lo que quería es que su obra hable eh, y, y que él, él decía, si ese pintor te tienes que cortar la lengua. Entonces hay mucha imagen, hay mucho, mucha parafernalia alrededor de Picasso, sobre todo desde después de la guerra hasta hasta el final, pero palabras suyas hay muy pocas. Entonces cuando tú no hablas, las palabras son las palabras de los otros y te, acabas, te acaban definiendo los otros. No es que Picasso sea... Es excepcional, claro que es excepcional, pero un artista tiene que funcionar así. Lo que pasa es que ahora vemos muchos artistas, que hay muy pocos que funcionan así. Es decir, en, eh, el artista no deja de ser un artista cuando sale del taller. El artista es un artista cuando duerme, cuando, placo, cuando se pilla los dientes, cuando hace pipí. Cuando... Un artista es un artista siempre. ¿no? El momen... es, es un señor que vive, de cierta manera, intentando explicarse el mundo con su pintura y de vez en cuando en, en, un, en un día tiene horas donde pinta. O sea, pero eh, no deja de ser un, un pintor eh, cuando hace otra cosa que pintar. Y esto es, yo todo esto, todas estas cosas que te digo son cosas, te las digo, no para hablar de mí, pero porque son las cosas que creo que me han ido pasando, que, que, me, han, que me han explicado sin explicármelas, como, porque es una familia donde se explicaba mucho sin explicar, es una manera de, de, de educar que es muy especial, que es enseñando pero no, no diciendo mira, y, y esto viene mucho de él, pero viene, hay muchas cosas también que se atribuyen a, puramente a Picasso, pero que son tribales. Hay cosas que hacen que todos los hermanos, su, su hermana hacía, que su, su madre hacía... Que hay, en todas las familias hay cosas así, que hay estilos ¿no? de familia, y yo creo que eh, hay una parte picasiana que es solamente exp expresar el estilo de, de su tribu. A mí siempre me han descrito como personaje muy importante la abuela, la abuela era la que llevaba la casa, incluso en Casa de los Vilatos. El personaje de, de Doña María es un personaje súper importante, lo que has, también hace entender por qué Finn y Javier fueron pintores y cómo vieron. Javier decía que su, su, su abuelo le había enseñado a tensar las telas, que le había enseñado a preparar colores, es decir, que la, la, la, la madre de Picasso tenía un, era mujer de pintor, entonces tenía un oficio también. Mi madre decía, qué desgracia, soy hija de pintor, mujer de pintor y ahora madre de pintor. La, la, la abuela es muy importante en, en, en toda esa tribu, y el padre también, eh, era, era un personaje muy... Eh, el inglés, era un personaje muy, muy potente. Pero yo creo que esta pareja es una pareja muy especial y muy potente. Porque Doña María a mí me decía que leía el periódico cada día, lo que mujeres de su época, de una clase así un poco especial, no, no, no hacían, leía uno o dos periódicos cada día, los mandaba a su hijo. Eh, y lo ves muy bien que ella tiene, al principio, como una especie de. es como la, la, una embajadora, la embajadora de, de Pablo en España es Doña María. Y es ella que. Después Javier hace un poco ese papel y es el que, que escribe a la familia, bueno, el tío quiere que se fotografíen estas cosas, dejaréis entrar a Monsieur Brassall, dejaréis viene Monsieur Cocteau a cogerlo bien, que es un amigo de Pablo, es decir, es, la única embajada picasiana que hay en España durante muchos años es el Paso de Gracia. Y al principio, sobre todo, con la madre. Después, pues, hasta el 58, la, la hermana aguanta, pero la hermana, yo diría que continúa el papel de, de, de la madre. Lola, Lola continuó el papel de Doña María, es decir, en especie de estilo de mujer de la familia, que la nena, al final, que es la única mujer de, de los hermanos Vilató, continuó un poco, el tipo de vestal. Es ella que conserva las cartas, es ella que conserva la colección, es ella. Eh, es verdaderamente, la, por las mujeres, hay, hay, una, hay una línea de fuerza muy potente por las mujeres en la familia Picasso-Vilató. Tú piensas que durante muchos años se conservan cosas extrañas en un baúl mucho, eh, y después en las paredes, que viven con esto de una manera muy normal. Al mismo tiempo tú piensas en aquellos años, en los años 30, ¿quién tiene cuadros cubistas así en casa? ¿Tenían este museo en casa? en una época que no se veía nada de todo esto, y, y, se, y, y, y mamaron de esto. Pablo se había ido y había quedado todo como lo había dejado. Entonces, efectivamente, era una cosa que era como... para la familia Vila todo, toda esta colección era su, su... no sé cómo explicarte, pero sus muebles, su, su, su, sus libros de cromos, su, sus historias de niños, su, su, y además con la leyenda, Uh, que siempre se construyó mucho en la familia. Pero efectivamente era como una especie de, no sé, de, de, dios, de, de dios de la familia, de dios de la casa. De, y tenían un afecto enorme y se escribían y los niños... Hay muchas cartas de los niños que mandan un dibujo al tío y el tío dice qué bonito es el dibujo. El tío manda cada vez a cada nacimiento. Uh, hay toda una relación. Los Vilatós tenían, este, tenían este doble truco, que vivían en un, en un sitio burgués, pero vivían un poco como con rasgos de gitanería andaluza profunda y, y hacían música toda la noche. Es decir, era una mesa el doctor Vilató era muy... Pero eran doctores que iban a, a visitar en, en varios complicados y donde no había un chavo y entonces en general no le pagaban y después veía que cuando hacía la receta no había dinero para pagar para, para los medicamentos, entonces dejaba dinero para que puedan pagar. Es decir, lo a todo siempre ha sido una mentalidad un poco... Fuera de... Sí, pero el doctor Vilató escribió algunas cosas sobre pintura también. Y yo creo que el, el, el doctor Vilató eh, y, y Pablo se llevaban súper bien. Eh, había mucho interés en, en las cosas nuevas, en el juismo, entonces estaba muy interesado. Entonces, sí, claro, era un enclave muy especial, incluso durante los, después de la guerra, durante los años del franquismo, fue también una especie de enclave. Te digo, Cocteau venía ahí, venía ahí... Cosas llegaban ahí, era como un... Pero eran gente muy aparte. El tío era muy aparte, pero toda su tribu era muy aparte. Eran gente... No sé cómo decirte... ¿Qué te puedo contar? Una cosa muy típica de locuras familiares. Jaime, por ejemplo. Le digo, estás, ¿estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Está bien? Y dice, sí, está es un libro muy bien. Y está más o menos a la mitad del libro. Y yo, ah, pues me, me interesará leer. Y dice, sí, ¿quieres leer? Le coge el libro, lo hace. Entonces me da la parte que, que ha leído y se guarda la parte que, que le queda por leer. <risa> qué es especial? Eh, el reventoso me decía, cuando mi, mi abuela muere... Está de cuerpo presente y entonces el, el doctor de Ventos padre va y se lleva al sintet al, al relatorio Y cuando están saliendo, entra en el ascensor y el padre le dice: ¿Eh, ¿qué que te lo has pasado bien? Esto es, es el estilo bilato, digamos. Pero ese estilo bilato que es el estilo picasso, que es estilo preparando el. El, el, la ceremonia del entierro de mi abuela y eh, están hablando con el cura y el cura dice ¿y, y cuántos curas queréis para y fin pasa y dice póngame una docena neita pero que estén bien fresquitos en aquellos años un poco en ese momento en ese contexto pero esto es muy muy Finn era muy heredero también de esta de este pensamiento que digamos presuralista. Yo creo que hay una especie de, de cosa así flotante en estas familias, en estas tribus, y, en esta, y, y supongo también una manera de protegerse de la burguesía pura y dura, que, que para los artistas siempre es un poco castratriz. Pablo es, eh, es un genio total y que, tiene, y que todo lo que toca es muy polifacético y muy complejo, eh, pero que viene ya de un, de un terreno que ya tiene una tendencia. Eh, eh, los recortes, por ejemplo, recortar cartas, y, eh, esto es una cosa que se ha hecho en la familia siempre. Eh, cuando dicen los papier por ejemplo, Uh, a mí siempre me han explicado es, seguramente Braque introduce los papi colés en ese momento porque tiene materiales, viene de un, del mundo de, de la pintura de, de brocha gorda y, y todo esto pero siempre me han explicado que el, el, que el abuelito Pepe cuando quería volver a trabajar una parte de un cuadro o enseñarle a, a Pablo colaba un papel y pintaban encima del papel, quiero decir que es, hay cosas que vienen también de de muy, muy lejos yo creo que si quieres entender a pablo tienes que entender que nunca hay una idea que produce algo es un conjunto de ideas a veces totalmente disparates y opuestas que hace una idea después cuando alguien piensa que ha entendido el truco ha entendido una parte del truco pero siempre hay dos o tres otras partes que están es lo que ha visto lo que ha vivido lo que ha oído lo que ha mirado Antes del Paseo de Grasa hay el Paseo Colón, que el Paseo Colón para todos los vilatos y para todos fue algo muy mítico y que les construyó mucho, eh, porque estaban muy en el puerto y estaban en... y iban a bañarse a Somorostro y lo llamaban Somorostro Beach eh, y, y en esos años también hubo... Todo, sí, yo creo que para mi padre por lo menos fue... Entender también mucho la vida la gente, los otros. También los genes andaluces, porque por ahí había todo el flamenco. Se hicieron muy amigos de mucha gente. Y para ellos fue muy fundador el periodo de, de, de Paseo Colón. Hablaban siempre de Paseo Colón, Paseo Colón, Paseo Colón. Como, y tener el, el, el Mediterráneo enfrente, así. Y, era un, en la construcción era algo muy importante, entonces pasan al Paseo de Grasa, que ya es totalmente otro, otra onda, y ahí, claro, la vida sigue, con los cuadros ahí, y, y, y, y entonces, eh, pues poco a poco, eh, en, eh, todo sigue más o menos normal, bueno, normal, cuando la guerra, los campos de concentración de los hermanos, Pablo consigue hacer salir de... Javier y fin de Argelès Pablo sabía que estaban por ahí, pero no sabía dónde. Y, no, no, y tampoco, estamos en la misma, no tenía tampoco, no era un service tampoco, Pablo. Pero por... Eh, no, Saran, creo que Saran, él Eso se tendría que verificar. Puedo, pudo mm, hacerles una, una llamada y y que tengan un billete, y al cabo de cuatro días buscándolos, porque pues no oían, el, porque ahí no se oía nada, consiguieron salir del campo, coger un tren y llegar del campo, es decir, lleno de piojos y todo lo que puedes imaginar, y ahí él piensa, voy en, me voy a encontrar en una situación muy complicada, ¿yo ¿qué hago con los, estos dos chicos? Aquí va a ver si hay guerra, dónde van a ir, qué hacemos. Y, tuvo, y al final concluyeron que la mejor idea era que vuelvan a España, pero eso era una tontería también, porque se hubiesen podido... porque llegan a España y tienen diez minutos de tranquilidad, los ponen en, en una plaza de toros en Figueras, no saben si van a salir vivos, pues los ponen aquí, tienen todo el día tranquilo en Barcelona y al fin tienen que fichar por la noche, y por la noche ya ponen a Javier en la cárcel en Montjuic, con presos comunes, tiene 17 años, y, y ahí muy chungo para que, para que salga, muy complicado, hay cartas del doctor Vilató, que intenta el amigo, el otro amigo, no sé qué, no sé cuánto, sabe, se ha puesto muy bien, ¿no? ya ves que hay un, es muy buen cristiano, intenta todo lo que puede y a, acaba saliendo al cabo, no sé cuántos, pero no sé, 15 días o un mes, una cosa así y ahí emprenden lo que pueden para entre Fin y él para reconstruir algo y la, las primeras cosas que se hicieron en Barcelona en aquellos años fue eh, las cosas que montaron Fin, Javier, eh, rugén y Fabra, que Fabra estaba por aquí y después salió rugén y entró Pérez Gargallo también historia, toda un, la construcción y, y despertar un poco la Barcelona de esa época, por eso es importante porque fueron los primeros que hicieron algo. Entonces, en este contexto, eh, todo sigue más o menos como puede en la, de la guerra, no sé qué, poco a poco se van quedando menos gente en Paso de Gracia, Uh, viven aún la nena, uh, mi abuela, Pablín y Jaime aún mucho tiempo haciendo piña y um, se cuenta que mi abuela, bueno, se, esto se cuenta que, que, que sufría mucho de las piernas, de las articulaciones de, y que no podía dormir mucho ni, ni acostada entonces que pasaba noches muy complicadas y entonces todos los hijos estaban allí toda la noche haciendo, cantando, haciendo flamenco haciendo una especie de tablao permanente para que haya un poco de que esto también es muy en la onda familiar ¿no? y desgraciadamente acaba muriéndose mi, mis padres se casan van, van, van a ver a, a la a lola esto es en 58 está embarazada de mí mi madre entonces por, por eso digo que he tenido una relación i, intrauterina con mi abuela eh, y pocos meses después eh, muere, entonces uh, a, a la muerte de mi abuela ya se dan cuenta, del no es que no lo sabían, pero se dan cuenta que ahí hay todo esto y el tío dice, habría que hacer un poco un inventario, no sabemos ni lo que hay. Y entonces empieza mi madre que... Habiendo trabajado en la galería Canduera, tiene una gran costumbre de inventario de todas estas cosas, de técnicas, de cómo se hacía una ficha. La escuela alemana, la escuela alemana, para el turismo y las fichas, esto es fundamental. Y empiezan a, a trabajar en Paseo de Gracia, poniendo papeles de seda. La poca protección que había se hizo ahí, se lo hizo mi madre con mi padre. Esto no, no sé exactamente, pero yo diría 59 o por ahí o 60, bueno. pero bastante deprisa se habla de esto con, y entonces empiezan a hacer un inventario y ponen números, descripciones y al cabo de, de cuatro días dice mi madre aquí es imposible, no, no vamos a reconocer nada, es imposible, eh, tenemos que tener fotos, que si, no, si no, no podemos, escuela Candelero tal vez. Y, y entonces, ahí mi padre escribe a, al tío diciéndole, uh, hemos empezado pero es muy complicado, lo que estaría bien es hacer fotos y hay un amigo mío que es muy de confianza, que es Melik, uh, que podría hacer las fotos y, y así podríamos hacer un inventario un poco claro, porque si no, solamente con descripciones nunca vamos a llegar a, a, a nada y eh, es el que está encargado, uh, aceptado por uh, Pablo, de, que, de fotografiar todo lo que hay en el Paso de Gracia. Entonces se va a fotografiar todo lo que hay en el Paso de Gracia para que haya un documento y esto se queda un poco así y se empieza a hablar. Para los filatos siempre les han dicho que esto, esto sería era suyo, es decir, no, no se discutía ni el tío lo discutía. Ni era, era. Pero después, poco a poco, la las cosas van cambiando y la idea surge de que todas estas cosas de infancia, porque son mucho, la base son sobre todo cosas de infancia, eh, que sería mejor que estén en un sistema más protegido y que podría ser una base genial para el Museo de Barcelona. Pero claro, esto eh, es una idea que no se hace en dos días, esto es una idea que va se va construyendo de año en año, hasta que al final acaba siendo la, la voluntad de Pablo de hacer esto. Porque además supongo que piensa que a partir del momento que pertenece de una manera total a los Vilatos, lo que le, lo que le parece bien es que si, si, es, si todo esto es suyo, que que puedan vender algo, le parece muy bien a Pablo, porque no han vendido nunca nada, han sido, porque es, es, hay que imaginárselo que es morirse de hambre de un Picasso, porque es lo que ha pasado con los billetos. Claro, el, eh, se piensa que, es, que, entren, que puedan entrar en el mercado estas piezas, no tiene ningunas ganas Pablo de esto, era en un momento de sus vidas donde necesitaban nuevamente ayuda, ya estaban muy hechos y construidos, uh, pero sobre todo era el trato de la abuela, el trato de la madre, de la... y esto era lo más difícil, para la gente sin sacaridad es sin sacaridad para la gente la comunión es la comunión, <risa> la familia es la comunión de la madre, y es, la, es el abuelo, y es el... claro, estás, estás hablando de, de cosas que son muy, muy diferentes ser vistas por el interior, como si te dicen, los, no sé, cosas de tu abuela que siempre has visto, y dices, dale, no, esto es museo. Y es extraño, yo, yo paso mi vida viendo cuadros con quien he compartido piso o habitación en los museos, y pues es, es divertido, pero es un poco esquizofrénico también. Es muy diferente, visto de un lado, visto del otro, porque es... Es un, es un poco como si tu intimidad fuese muy dada a todo el mundo. Y esto a veces es bonito y a veces es un poco que la foto de tu abuela ya no sea la foto de tu abuela, pero algo que pertenece al patrimonio de este, de este mundo. <risa> Joder, un poco. No sé cómo decirlo. De, bueno, te, los, lo sabes, lo admites, lo integras, pero de vez en cuando. Y se, entonces, nada... Nada, nada es intimidad mía, es decir, todo se lo debo a, al mundo, ¿no? porque esto es un poco extraño, pero bueno. Y hay eh, muchas discusiones, supongo que ha habido tentativas de, de una manera de otra, de hacer algo con un, un papel con un abogado aquí, después uno de ahí, se, se ha hablado de muchas cosas y cada uno daba un poco su opinión y todo. Y, y, y sobre todo había también la idea del tío que quería que acepten todos, que estén todos totalmente de acuerdo para hacer esto, por una razón sencilla, es que no lo podías, es ahí que los bilatos son muy importantes. Y cuando resumes la donación de Pablo a, a este museo como una donación de Pablo, es, una manera, es así un poco que se vendió porque también los, los bilatos no quisieron nunca nunca han sido gente que querían este protagonismo siempre nos han criado que lo, lo, lo mejor tiene que ir afuera lo, lo mejor es para el museo para la exposición para esto de guardar los mejores para es una tontería si quieres enseñar a un pintor siempre tienes que en las cosas. No se puede decir que los vilatos se sintieron menospreciados, eso no. Que poco a poco se sintieron pocos integrados en la vida del museo y todo eso. Sí, al mismo tiempo los que podían ser más activos estaban fuera y, y los que estaban aquí hacían su vida y no querían tampoco, y no tenían tampoco tan mucho... Eh, hay que decirlo todo, el que sabía mucho de todo esto era mi padre y Finn, pero Finn murió y es el que hacía un poco la explicación intermediaria de muchas de estas cosas. Ellos no vendían nada, entonces tenían más interés a tener un papel o a tener, porque hacía parte de, de un sistema, de un sistema de las primeras exposiciones también de, de Pablo en esos años aquí, de todo, todo esto era un sistema, el Museo Picasso y, y, y este museo también era era un caballo de Troya, Pablo intentó verdaderamente hacer un museo en, en, en, en Málaga y todo, los, todo lo que intentó mandó a Apolo y, y todo volvía que era imposible, ¿no? que el único sitio donde, donde podía abrirse el camino era aquí. Y, y así se hizo. Y, y los vilatos, pues se retiraron un poco, no, no, no estuvieron mucho en medio. Hay, hay un punto de inflexión también donde las cosas cambian un poco, es cuando Pablín decide, que verdaderamente es, esto no hay que olvidarlo nunca, que es el único que lo ha hecho así, decide de dar dos piezas al Museo de, de Barcelona. Yo no soy de placas, de medallitas y de estas cosas, porque la verdad no creo que sirva a gran cosa en las sociedades, pero es verdad que para esta gente que ha ido conservando una obra en mitad de una guerra civil, durante un franquismo, eh, y que además después ha dado todo, realmente todo, porque te puedo decir que cuando dan todo, no saben absolutamente si va a haber una conversación, esto te lo puedo decir, lo dan porque lo dan, porque, lo dan porque el tío quiere que se dé y son sus obras, entonces se hace lo que se dice, pero legalmente tenían toda la potencia del mundo, y además en esa España, eh, diciendo de no, no, esto es nuestro y aquí no sale nada. Yo he seguido, he dado la, el marco de la, de la comunión y, y estamos trabajando en la idea de, de también hacer venir aquí toda la correspondencia entre la familia Virato y Pablo, porque nos parece que es aquí que tendría que estar conservada y, y custodiada. Estamos en esto también, pero siempre ha habido estas ganas de... de, de era el museo de... Es un poco el museo de casas ¿no? Esto para decirte que la generosidad hacía parte de esta manera, de esta tribu, de esta manera de ver, y también de esta manera de construir la, la obra de, de, de Pablo. Pablo ha regalado cuadros a, a todos los museos pequeños de Francia que no tenían nada, ha dado mucho, ha dado mucho. Esta colección fue dado para la gente de Barcelona, para la gente de aquí, de la región, del país, de lo que quiera, está dado para la gente. Yo, este museo está, es un regalo de un señor para que la gente pueda ver su trabajo. Es un museo dado por Picasso para la gente de Barcelona. Y, y, y, y sobre todo explicar lo que es el patrimonio, que siempre yo creo que es la, la mejor manera de integrar Uh, la gente es el patrimonio, y lo he dicho mucho en Francia, si llevas cualquier niño de gen segunda generación magrebí al Louvre y le lo pones delante de la Yoconda y le dices, hay un trocito de la Yoconda, así que es tuyo, yo creo que cambia mucho la visión que tienes de integración en el país. Y aquí habría que traer los niños de aquí, y ya sé que se traen muchos, pero uh, explicándoles lo que es su patrimonio. Estas cosas son vuestras no es una cosa que veáis, un espectáculo, que pagáis la entrada, no, no, esto son, es, son cosas vuestras, el patrimonio es, es del pueblo, y, y esto te puedo decir, yo no, no me gusta hacer hablar Pablo, porque todo el mundo lo hace hablar y no se puede hacer hablar a alguien cuando yo no está, pero que esto, sé que diciendo esto estoy totalmente en la onda, en el sentido de, de lo que él sentía, es que es muy bonito esto, es no solamente estrategia, esto no es estrategia, esto es, es, es bonito antes de todo. Es, hay estrategia detrás de esto, claro, es un Museo Picasso en un pleno franquismo, de, de ahí gran, es muy estratégico y conseguirlo es muy estratégico, que no se decía Museo Picasso cuando se había, no decía Museo Picasso, se decía museo, no sé qué, había todo un museo municipal, pero quiero decir, esto, esto, es un, esto ha sido el primer puente abierto en, en terreno hostil. Bueno, no terreno hostil, porque aquí justamente era el único terreno que no era hostil, pero alrededor era muy hostil todo, era como imposible. Explicar que Picasso no nace de la nada, es decir, no, hay, no, hay, no es una generación espontánea, es decir, nace de muchos... Eh, muchos lazos de muchas cosas, de muchos afectos, de cosas, de relaciones, de, pero que nace en un ambiente que ya las cosas son bastante ya así. Él es el summum, es la parte, es el iceberg, y es buen iceberg, ¿eh? no te digo que hay... pero que hay una parte sumergida que es de dónde viene, dónde se crió y dónde... Evolucionó y toda su vida continuó, porque continuó con mi padre, hasta, hasta el final. Y está claro que, que viene de un ambiente especial. Siempre ha habido como correspondencias con el mundo dejado en Málaga, el mundo dejado en Barcelona, la Vuelta a Barcelona, los amigos, el, el grupo de españoles en, en Francia, cuando viene Pablo a París, va, llega en un grupo de catalanes y de ahí se construye todo. Eh, todo esto era muy importante y la fraternidad yo la he vivido siempre. Eh, yo, eh, pues, por eso que yo me río mucho cuando oigo lo, el, el, el, el personaje que están construyendo cuando hablan de Pablo. yo Pablo es alguien que he visto ayudar a todo el mundo. Yo recuerdo muy bien la última vez que lo hemos visto. Nos hemos ido y, y... Mi padre le ha tirado una gorra que tenía en el coche y, y se la ha puesto para saludarnos. Y esto era, yo creo que... Las vacaciones de Pascua, ¿no? Sí, que muere el... Sí, yo tengo este recuerdo que eran las vacaciones de Pascua. Y entonces vamos a, <coughs> bajamos en Alicante, en la casa que acababa de comprar mi padre, que por cierto cuando compró la casa le se le enseñó las fotos y le gustó tanto a Pablo que Javier le dijo, te la doy. Pues, mi padre estaba, a que es que le daba su casa. ¿eh? No era una broma ni un decir. Es que le hubiese dado su casa, que era la primera casa que sería había en su vida. Esto es especial. Y... Y llegamos en, en avión y vamos a tomar algo. Y yo estoy sentado aquí, mi padre está sentado aquí, y hay una tele en un bar. Y veo que aparece el tío Pablo, pues que en era. esos años en España, y digo a Javier, no, no, suele no, esto no huele bien, va, a ver, y dice uy, uy, uy. Volvemos, ya, llama y le dice que sí, que ha muerto, dice, y dice, ¿y qué hacemos? Y dice, vengo. Y le dice Miguel, dice, si quieres venir, ven. Y dice: Sí, que quiero venir. Llama a los otros hermanos, cogemos, duermen, duermemos muy poco. Mi padre está muy. Me ocupo yo de todo en la casa porque creo que son un poco incapaces de reaccionar. Y volvemos a coger un avión y, y llegamos a Barcelona. Y en Barcelona nos espera Jaime, Pablín, Juanín, la nena, y cogemos todo y llegamos todos. En, en Niza, eh, y a Niza eh, se alquiló unos coches. Y, y, y, y, y llegamos, y Javier dice: No nos van a dejar pasar, no vamos a pasar. Y vamos, y ahí está plagado de gente: la gente que no, que no consigue entrar, los que quieren entrar, los periodistas. O sea, Aquello está hecho un, una locura. Y que o sea, llama, y Miquel le dice vengo, entráis y entramos, todos los Es decir, los únicos que han entrado eran los vilatos. Y ahí está, pues está Pablo, en la habitación de arriba, su habitación, está muerto, la capa, todo suyo. Y ahí se discute mucho, y Jacqueline, todo eso se discute mucho. Hay Polo y mi padre intenta mucho que hagan entrar a Club de Paloma y, y Maya, pero no lo consigue y, uh, y se decide que se va a enterar en Wovnaria pero que no se puede enterar inmediatamente porque hay que hacer obras en Bovnar que hay que pedir y que es complicado. Y entonces se decide que a las 6 de la madrugada, una cosa así, partiremos de ahí. para Pero nadie lo sabe, la prensa, no. y ahí hay... Ahí... En el convoy hay unos que se llaman los Antebis, no sé si te suena. Dos... Hay... hay Cathy, Jacqueline los Vilatos hermanos, el único niño, bueno, joven, digamos, de esa generación, soy yo. Y, y hay mi madre, sí, hay mi madre. No sé si están los gili o no. Yo diría que no, pero es posible. Esto, hay una lista de mi madre en algún sitio donde hay toda la gente que había ese día, pero es muy poca gente. Y salimos con Polo, sacan la, la Lincoln, que era un gran coche, y otros coches, y salimos como locos para esto, esto con todos los coches de radio, de prensa, todo el mundo detrás, una cosa porque fue como... Y, entonces la autopista 150. Y salimos por la San victoire para, que no, no, para intentar perder gente, para que no, porque el truco era hacer, hacer algo lo más íntimo posible, pero era muy complicado. Y además mucha gente muy cabreada de no entrar y todo muy complicado. Y cuando llegamos a la San victoire en vez de pasar pasamos por la San victoire que es el camino, digamos, de montaña, ¿no? ahí empieza la nieve y se bloquea todo <risa> no podemos pasar porque en, en, en una hora nieva que se bloquea todo una manera increíble y tenemos que volver y la lincoln claro es un coche americano que no que es totalmente incapaz de dar la vuelta en un... Entonces, todo muy complicado y acabamos por llegar a volar y ahí pues se pone el Féretro en una especie de capilla que ha la entrada, y nos quedamos todo el día, creo. Y después nos vamos, y aquí se acabará eh, para los vilatos la presencia, eh, y se enterará dos días después. De manera. Pero digamos, el entierro es esto, es esta historia. Así, así se hace. Así. Y después se, habrá el entierro de Jacqueline muchos años después en el mismo sitio y estaré también. Esto es lo que he vivido.